La palabra es Señor presidente, señor Eunon. Señorías, buenos Señorías. días. Señor Sánchez, eh, espero que sea más benevolente con mi intervención que con la del de del Partido Socialista. Vamos a ver, el, partido, el Grupo Socialista presenta una moción para la mejora urgente de las infraestructuras ferroviarias que podría servir cambiando el título para la red de carreteras, es casco, aeropuertos e infraestructuras portuarias. Plantea mejorar el mantenimiento de la red, un plan urgente hecho que el tema de mercancías su mejora o que el Gobierno cumpla con sus mercancías. Y estamos de acuerdo. Pero nuestro juicio no propone medidas concretas que transformen la actual situación en que una inversión desmedida en los trenes de alta velocidad desde la etapa en que ellos gobernaban ha supuesto un abandono casi total de mejora y modernización del tren de cercanías, que es el que más utiliza la ciudadanía en todas las comunidades autónomas. Otra parte, una y otra vez, se presentan en esta Cámara iniciativas desde la concepción de que España empieza y termina en Madrid. Y la visión centralista de lo que se debe hacer, basada en una buena, correcta eh, organización y planificación, omite, por activa y por pasiva, el papel protagonista que también deben tener las comunidades autónomas. Por todo ello, presentamos cinco enmiendas, la mayoría de ellas complementarias a las que propone el Grupo Socialista, con la clara intención de mejorarlas en lo posible. Podría resumir haciendo una pregunta directa a sus señorías. ¿Consideran que en materia de infraestructuras ferroviarias el tren convencional y modernizado de cercanías debiera ser el eje vertebrador de la comunicación entre pueblos, ciudades y comunidades autónomas. Este es el kit de la cuestión para que nos pongamos de acuerdo. Y las medidas que presentamos, las enmiendas que presentamos, para nosotros, el plan urgente que se solicita no solo va a ser de mantenimiento, que desde luego es necesario, sino también de modernización de la red convencional, una dotación presupuestaria concreta y suficiente que acometa, entre otras medidas, la electrificación de los tramos pendientes, así como el desdoblamiento de aquellos tramos que lo requieren, la eliminación de pasos a nivel, etc. Todo ello desde el convencimiento de que es la red convencional de ferrocarril el que vertebra y cohesiona el territorio. Planteamos estudiar, y adoptar y asegurar previo compromiso con las comunidades autónomas u otras instituciones competentes las soluciones que eviten la suspensión de los servicios ferroviarios durante la ejecución de las obras. En definitiva, apostamos por una red viaria mallada y no radial desde un núcleo irradiador centralista en el que todo empieza y termina en Madrid y Para ello, es necesario revisar las previsiones de inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Viviendas en materia de ferrocarril convencional. Insisto, todo ello porque es el tren convencional el que debe constituir la apuesta por la movilidad y transporte sostenible en nuestro país. Apostamos también por la ampliación de la red de cercanías, que es la que garantiza la movilidad sostenible de miles de trabajadores. Y finalmente, todas estas medidas, con todas estas medidas, se trata de lamentar también y evitar estas situaciones que se están dando en Granada, en Almería, en las terapias de Alicante o incluso en Irún, mi ciudad. Muchas gracias.